En presencia de inspectores de vía pública, vendedores ambulantes de distintas agrupaciones tomaron las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla para exigir su recolocación en la zona, luego de medio año de inactividad. El señor presidente nos había dicho que no iba a haber un levantamiento total, iba a haber un reordenamiento de gente que no era de Puebla, que venía de fuera, esa la que tenían que, que retirar. La, y no se ha llevado a cabo. Yo tengo cinco meses sin trabajar, como si nada. Y ahorita mismo, pues toda la gente ahorita ya tiene la necesidad de empezar a trabajar y, y estamos saliendo a trabajar, señor. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros buscamos nuestra forma de trabajo. Al filo del mediodía, los comerciantes colocaron algunos puestos de comida, ropa y artículos electrónicos en las calles 6, 8, 10 y 12 Poniente, a la altura del corredor del 5 de mayo y demandaron una reunión con el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe. Horas más tarde, arribaron elementos de la policía municipal, quienes se distribuyeron por, por la calle 5 de mayo, a fin de entablar un diálogo con los comerciantes que lograron instalarse. En tanto, Fernando Ramírez confió en ser recibidos con el funcionario Jorge Cruz Lepe, para llegar a un acuerdo sobre su estancia en el Centro Histórico y negó que busquen caer en provocaciones o conflictos con las autoridades municipales. Son casi seis meses ya los que llevamos ya sin laborar y la gente pues ya también ya se cansó, ¿no? Y tiene necesidades. Y nosotros no queremos que quede claro, no queremos problemas, no queremos que haya ningún tipo de confrontación con el ayuntamiento, con los elementos de, este, de, vía, pública. de vía pública. Ahorita si se dieron cuenta pues ya llegaron los, este, los elementos, los policías armados, ahora imagínense, ¿no? Nos, nos mandan policías armados como si fuéramos delincuentes, ya que lo único que buscamos nosotros es, lo único que buscamos es la forma de trabajar.